¿Sabes cómo acceder a los campus de manera segura? Te llegará un correo de la plataforma Symmetry Mobile con la invitación para cargar tu credencial virtual. Sigue los pasos del correo para descargar y configurar la aplicación. Una vez en campus, debes mostrar tu código de barras al agente de seguridad quien verificará tu acceso. Para instalar y configurar la aplicación Symmetry Mobile sigue los siguientes pasos. Ingresa a Play Store o App Store. Busca Symmetry Mobile y descarga. Ingresa la invitación de la plataforma que llegó a tu correo. Invitation to access Symmetry App. Abre la aplicación. Otorga los permisos necesarios. Para cambiar el idioma selecciona Menu, Settings, Select Languages, Spanish. Para agregar la credencial, selecciona menú, agregar credencial, escanear código QR. Para ello, escanea con tu cámara el código QR de invitación que llegó a tu correo y espera a que cargue. Le damos a seguir. Crea la contraseña de cuatro dígitos. Para verificar que la aplicación esté bien instalada, selecciona la tarjeta, la cual debe estar activa. ¿Cómo agregar una fotografía a la aplicación Symmetry Mobile? Verifica que la credencial esté activa. Ve a la opción Tomar fotografía. Podemos tomarnos una con la cámara o elegir la de nuestra galería. Selecciona la foto, encuádrala y dale Chrome. ¡Listo! Nuestra fotografía está cargada. Para ingresar, seleccionamos la tarjeta y se mostrará el código de barras, el cual será verificado por los agentes de seguridad. Recomendaciones finales: Presenta tu código de barras en puerta seleccionando tu foto. El agente de seguridad verificará tus datos.